Estaba un día en casa como siempre, hasta que de repente, sentí que golpeaban la puerta. Fui a abrir la puerta para ver quién era. Para mi sorpresa, era una caja que estaba envuelta. Tenía una nota que decía... Me pareció muy extraño, pero en el momento no le di importancia, y abrí la caja. En su interior, había un reloj de arena. Me encantó ese regalo, a pesar de que no sabía quién me lo había regalado, pero no le di importancia, y lo puse en la repisa de mi habitación. Antes de ir a dormir, lo di vuelta para que empezara a caer la arena. Al menos lo hice, me propuse a dormir. Cuando desperté, me sentí un poco raro. Pero, me sentía con más ánimos, con más energía, y con ganas de hacer más cosas durante el día. Cuando me vi en el espejo, me notaba más joven. Cuando terminaba el día y yo me propusía a dormir, vi el reloj de arena y vi como poco a poco iba cayendo la arena. Al día siguiente, desperté como todos los días, pero, algo raro sucedía. Me sentía más pequeño, y mi voz estaba cada vez más aguda. Esto ya me estaba dando miedo y no sabía qué podría haber sido. Cuando fui a la sala de estar, vi el calendario, y ahí me di cuenta de lo que sucedía. Decía, año 2006. El impacto fue mío al darme cuenta que los años de mi vida se iban reduciendo. Al menos me di cuenta de eso, fui directamente a ver mi reloj de arena para darlo vuelta. El reloj de arena seguía funcionando, y yo me notaba cada vez más pequeño. Rápidamente, di vuelta el reloj para que no siguiera retrocediendo el tiempo. Pero la sorpresa fue tan grande, de darme cuenta que a pesar de haberlo dado vuelta, el reloj seguía avanzando. No había forma de detenerlo. Ha pasado el tiempo. Estoy en un lugar, que pienso que es el vacío. Se podría decir que estoy muerto, ya que, no existo. Solo sé, que todo está oscuro, no hay otro ser vivo, y me espera toda una eternidad en este lugar.